Hola soy Carlos y en este video te voy a enseñar a sincronizar tus contactos de la cuenta de Gmail a tu iPhone, como pueden observar yo tengo 94 contactos, pero en este caso vamos a agregar la cuenta de Gmail para poder sincronizar los contactos de la cuenta de Google a nuestro iPhone nos vamos a configuración y aquí nos vamos al apartado que dice contraseñas y cuentas luego le damos a donde dice agregar cuenta para poder agregar una cuenta de Gmail, una cuenta de Google seleccionamos Google para poder agregar nuestra cuenta de Gmail, le damos a continuar y aquí vamos a escribir lo que viene siendo nuestro correo Electrónico o nuestro teléfono, según sea el caso, ok. En este caso, yo voy a colocar lo que viene siendo el correo de tutoriales. El mago, una vez que coloquen el correo electrónico, colocan la contraseña, le dan a siguiente y luego verifican que la casilla de contactos esté activada. Para que de esta manera ustedes puedan sincronizar los contactos de la cuenta al teléfono, luego le dan a guardar y de esta manera. Ya se estarán sincronizando los contactos de la cuenta de Gmail que han agregado a su dispositivo Si desean en la cuenta pueden cambiarle el nombre, la descripción y otros datos ¿ok? Y ya eso es todo, ya solamente resta ir a lo que viene siendo la multitarea ¿ok? Y luego cerrar la aplicación de contactos, la aplicación de configuración. Y cuando volvamos a abrir contactos, vamos a poder verificar que efectivamente tenemos todos los contactos de nuestra cuenta. Y como pueden observar, ya tengo 117 contactos. Y bueno, chicos, o sea, eso es todo. Así de sencillo, podemos sincronizar nuestros contactos con nuestra cuenta. De Gmail, ok, entonces pues nada Espero que les haya gustado, recuerden que soy Carlos, y espero que se suscriban A este canal, que les traemos Constantemente ayudas para su dispositivo iPhone, iPod o iPad Hasta luego